Uf, faltan 6 coches salvavidas ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, ya estamos por aquí Otra vez con Crash of Cars Madre mía, la que habéis liado estos días Os habéis puesto un poco nervioso chicos He subido otro juego, sí, al canal Pero voy a seguir subiendo Crash of Cars Chicos, por favor nos os pongáis tensos que venga vamos con una muy buena apertura de máquinas tengo como veis 4250 de monedas que voy a abrir ahora mismo venga va que comenzamos voy a irme y vamos a abrir la primera máquina vamos a hablar un poquito chicos habéis visto que he subido un nuevo juego no os preocupéis voy a seguir como he dicho antes subiendo Crash of Cash. dentro de poco tenemos la actualización de los dos años que cumple crash of cars y nada chicos no me lo voy a perder por nada en el mundo mirar nivel 94 no sé cómo llamaré al vídeo pero muy pronto chicos muy pronto voy a hacer una serie Road tu nivel 100 cuando llegue próximamente al nivel 95 por ejemplo bueno voy a hacer más a menudo vídeos, a ver cuánto tardamos en llegar a ese nivel tan esperado Ese nivel 100 Que tiene que estar muy guay estar ahí, eh, chicos Vale, el insecto, hemos subido al 94, como habéis visto No me acuerdo muy bien qué power up se nos ha mejorado, no pasa nada Ya lo veré después eh, Vale, común. Vamos a abrir la cantidad de 42 máquinas, chicos. Vamos a ver qué nos puede salir. Venga, va. Y nada, chicos, lo comentado. Ahora mismo en Facebook, Crash of Cars no está diciendo nada. No sé cuánto tardará en poner alguna nueva publicación sobre la próxima actualización. Yo lo que salga lo iré diciendo para que os enteréis. Bueno, tenemos por aquí este nuevo coche de reparto de pizzas vamos a ver los nuevos coches que nos traen nuevas legendarias nuevas cositas chicos así que si no estáis suscritos al canal suscribiros porque bueno se viene una muy gorda eh chicos darle a la campanita para que os notifique para que no os perdéis ningún vídeo darle a like como siempre a este vídeo como siempre hacéis que le deis tanto apoyo y otra común no está mal bueno Épica, perdón, es épica Nos dan el coche Energía Ahí está, más 5 gemas Porque lo tenemos maximizado Y nada les Voy a subir este vídeo Ya que estáis tan impacientes de ver Crash of Cars, madre mía Ha hecho el contador de suscriptores Así, BOOM Ha pegado una hostia para abajo Que, que bueno Se ha, se ha suscrito entre 20 y 30 personas. Bueno, porque en un día he subido otro juego. Pues chicos, vale. Es lo que hay, chicos. Ya sabéis que yo es mi canal. Voy a hacer lo que yo quiera. Voy a subir lo que a mí me apetezca. Bueno, Crash of Cars es el juego que a mí más me gusta. Lo voy a seguir subiendo. A me encanta de momento. Si algún día no me gusta, lo dejaré de subir. No tengo reparo en deciroslo. Y nada chicos, me ha apetecido subir otro juego y ahí está, lo único que podéis hacer por mí, los que me seguís, los que os gustan mis vídeos, si queréis animarme para bueno, seguir subiendo Crash of Cars que lo siga subiendo, lo que tenéis que hacer es darle like a todos esos vídeos, no estoy diciendo yo que vayáis ahora mismo a darle like, pero por ejemplo si subo otro vídeo que lo voy a subir de un juego parecido al que he subido, pero mucho mejor esa pantalla completa va a estar mucho mejor es mucho más conocido bueno por ejemplo sube ese vídeo chicos os metéis le dais al like como que me apoyáis a mí y al canal y, nada, y eso a mí me mantendrá contento para traer más aperturas más cositas de crash of cars nuevos coches nuevas cosas todo en general vale chicos y lo dicho después de este vídeo este fin de semana subiré un vídeo cada día de, de un nuevo juego bueno nos sale un nuevo coche es el coche swim bueno nuevo coche no es pero lo tuvimos que dar no lo teníamos así que lo que hacemos es recuperarlo y legendarias chicos, legendarias, si visteis la pasada apertura ya os dije que daba igual que tuvieseis todas las legendarias y al máximo porque seguían saliendo Vamos a ver cuál es, es el submarino lo único que hace es que nos dan 10 gemas más Habéis visto he puesto ahora mi foto un poco más abajo para que veáis el contador de gemas chicos que veáis las gemas que voy acumulando. Ahí está. Ya sabéis que nosotros no hacemos trampas en este canal. No vamos con hacks. Vamos limpios. Vamos con sudor, lágrimas y sangre. Vamos acumulando monedas, gemas. Todo, chicos. Todo. Con mucho esfuerzo. Por eso me gusta siempre que dejéis un gran like. Por ese gran esfuerzo que yo hago en los vídeos a ver bus alegre y qué estaba diciendo antes vale lo del juego voy a subir un nuevo juego este fin de semana uno cada día eh, un vídeo de ese juego cada día va a durar alrededor de 10 minutos entonces me gustaría que os metierais y le dieseis un buen like a esos vídeos que yo suba no voy a ser tan pesado como con este juego he subido Varios vídeos cortos al día, era por probar para ver qué tal va, pero ahora lo tengo manejado voy a subir un juego mucho mejor chicos, si queréis ya sabéis lo dejaré también por aquí arriba en la descripción que lo veáis y no creo que subamos otro nivel más verdad chicos, vale quedan 26 máquinas con esta, vamos a ver si ¿Subimos de nivel o no? No sé, vamos a ver. Ahora, después de esta máquina voy a hacer recuento de, de coches fusionados. Vale, la hormigonera. No sé si la necesitaremos para un coche fusionado, vamos a verlo. Y a partir de eso compraré o no. Vale, aquí necesitamos el camión de Ean Tuay. Por aquí el coche fúnebre. Hombre, no te vayas. Y por aquí... Uf, faltan seis coches salvavidas para este último coche que pusieron para fusionar. Pues nada, chicos, ya sabemos cuáles nos faltan. Ahora hace falta que nos salgan aquí en las máquinas. Si veo yo conveniente, me gastaré gemas en comprar más si no salen porque si no me salen no las puedo comprar y nada de momento vamos a ir acumulando gemas que nos pueden venir bien para un futuro vamos a pasarlo rápido chicos ya os he contado más o menos todo vamos a ver que nos sigue saliendo las máquinas chicos nada dejadme abajo en los comentarios que pensáis que puede llegar a pasar con esta próxima actualización. Que vete tú a saber qué ponen. Que no sé si nos regalarán algo por los dos años. No sé muy bien lo que hará Clash of Cars, pero seguro que hace algo chulo, eh, chicos. Así que, estaros muy atentos. Vale, ¿qué más? Os voy a comentar que, por ejemplo, de los últimos, no. El último vídeo que subí de Crash of Cars, os dije para los que no visteis ese vídeo, os lo digo por aquí. Bueno, una manera de, de conseguir gemas gratis. Una manera de conseguir gemas gratis. Un sorteo que hace una página, un grupo en Facebook de Crash of Cars, que solamente tenéis que darle un like a la publicación y entraréis directamente a un sorteo. En, lo, en un sorteo que bueno os van a dar si os toca gemas he dejado en la descripción del vídeo el enlace para que os metáis y podáis darle a like y bueno eso por una parte por otra parte chicos otro grupo de facebook también hace no un sorteo sino un concurso que, que está relacionado con con crash of cars con los desarrolladores que se han puesto en colaboración con ellos en dar 250 gemas a quien con una plantilla de un coche que ellos te facilitan bueno el que haga el mejor diseño el que mejor lo pinte, el mejor diseño los dos mejores diseños se van a llevar 250 gemas chicos entonces si queréis participar eh, Estará también la publicación compartida por mi Facebook, lo dejo siempre por aquí para que lo veáis. Que me podéis seguir en Facebook, chicos, que es donde, donde primero siempre publico las cosas y digo la información de Crash of Cars. Está muy bien, chicos, que me sigáis, que podáis enteraros de todo. Y nada, de momento una legendaria, hemos sacado varias épicas. No he dicho nada, pero espero que con el nuevo micro se me escuche mucho mejor. Mira va, ahí hay mucha amarilla, eh. Madre mía, me estoy cansada de hablar de todo lo que he hablado en este vídeo. Ya solo nos salen coches que tenemos maximizados. Bueno, este descapotable, más una gema, lo mismo de siempre, chicos. Contadme abajo en los comentarios si a vosotros también os cuesta tanto como a mí. Llegar a ese nivel 100 tan soñado, tan esperado. Vale, coche cápsula. Dos gemas porque porque es rara. A ver, otra común. Coche policía. Una gema. Bueno, volumen. Una gema. Gigantón. Aquí sí si nos dan experiencia. El gigantón lo necesitamos. No me acuerdo, creo que sí. Mira va, lo voy a comprar por, por las moscas. Mira va, 19 gemas. Nivel 9, que creo que es el máximo. Y dime que lo necesitamos. Aquí no. Aquí desde luego que no. Y faltaría un coche... Que sí necesitaba gigantones, pero que no lo comprásemos. Me he gastado gemas para nada. Para nada. Ay, qué desastre, chicos. Qué desastre. Y me saldrá otra vez. ¿Te imaginas? Vale, el salvavidas. Este sí que lo necesitábamos para un nuevo coche fusionado. Vamos a ver si es común me piden pocas gemas vamos a ver si llegamos a los 7 salvavidas que creo que me pide vale tenemos por aquí uno como me falten gemas para para un coche salvavidas más me voy a cabrear mucho no yo creo que llegamos eh, chicos tengo bastantes gemas abrimos muchas máquinas muchas maximizadas ya lo habéis visto y nada ahí está el coche salvavidas vamos ya por el 6 luego a luego vamos a subir hasta de nivel vale nivel 7 creo que eran los coches salvavidas que necesitábamos Sí, estoy seguro me acuerdo que teníamos uno faltaban 6 y nada chicos con esto y un bizcocho podríamos fusionar este coche que no sé cómo se llama ya lo veremos pronto lo traeré al canal si no hoy mañana pasado seguramente haré un intervalo entre vídeos de Crash of Cards y ese juego que os he comentado antes vale ya con esto me ha encantado la apertura porque os voy a poder traer nuevo contenido al canal chicos no sé si dejarlo ya por aquí y guardarme unas, unas moneditas ¿por qué no venga va, lo vamos a dejar por aquí porque yo creo que es suficiente voy a guardar esas monedas para abrir otra vez máquinas, chicos nada creo que este vídeo ya se pasa de largo chicos darle un like como siempre me voy a despedir ya ya sabéis que en unos días mañana o pasado os traeré ese nuevo coche para fusionar así que suscríbete si no lo estás chaval no sé a qué esperas y darle a la campanita eh chicos Venga un saludo y hasta la próxima Adiós